Como todo el mundo sabe, después de 4. Y en el 3, bro, FNAF 4 para. <risa> Esta vez serás un niño al que le perseguirán 5 animatrónicos originales en modo pesadilla Pero esta vez acompañado de un negro Y si parecía que te pagaban poco en el primer juego En este le pagaban Madre mía, qué tacaños Bueno, al menos aquí tendrás puertas Pero solo puedes cerrar una a la vez Porque ninguna tiene cierre, supongo En fin, evitando que te pagaban Todos saben que después del Sister Location Va el 4 cuatro... En cuestión de mecánica no hay ninguna mecánica fija Algunas noches harás una cosa y en otras otra Se podría decir que la mecánica principal es morir De animatrónicos tenemos en modo futurista a este, este este, este, y esta... Pero bueno, también tenemos a la bailarina Josefina y a Bebe. Esta última es la más interesante de todas, ya que no solo no te atacará ni te matará en ningún momento, sino que intenta ayudarte. Y es 100 veces más útil que esa inteligencia artificial del chino que te dan. En fin, ¿dije que Bebe. intentaba ayudarte? Bueno, pues en realidad no, en realidad te intentaba utilizar como traje para que pudiesen escapar de ese sitio dentro de ti. Inevitablemente mueres por lo que los bichos se van, pero en realidad mueres porque...